Hace mucho que yo miro Hace mucho que yo miro A ver si encuentro un sitio Para volverme a sentir vivo Mientras el tiempo ha transcurrido Y así todo lo He ido a ti, he visto sitios vacíos, los he visto llenos, oscuros o plenos de luz. Siempre había un defecto En ninguno estabas tú Pero esta vez hemos llegado dará igual que sea feo dará igual que sea bello. Y si puedo con el tiempo construirme nuevos sueños, me habré conseguido rehacer. He visto sitios vacíos, los he visto llenos, oscuros o plenos de luz. defecto, en ninguno estabas tú, pero esta vez, puede que esta vez. hemos llegado